Perdón. Quitar esta porque para que... irnos para el en inglés ¿Puedo ver respuesta no, sí, ¿puedo ver? ¿Puedo utilizar. Aquí fue literalmente reutilizar una cita de referencia porque parecía que no, no estaba bien definida. En el número 5, lo que hice fue borrarla porque no me salía nada cuando le da clic allí, no sale ninguna información. Me fui a la. donde Yo pensé que el link de la descripción y como se está utilizando en otra parte del texto, debe estar por otro lado. Y en vez de una cita de forma automática bueno, lo que hace es reutilizar una cita y salen todas las citas que se están utilizando en el texto okay. ahí vamos a guardar espero que lo vean a la referencia listo, está. ya eh, corregido ese error ese error este Arturo creo que también lo tuvo Ajá. otra persona, no me recuerdo ahorita. Un error con básicamente numeración de referencia. Pero no. Okay. Eh, aquí no hay un error, pero aquí las categorías salen dos que no están creadas todavía. Están en inglés. Ah, esa era la Sí. Yo lo que hago es. Eh, bueno, yo tengo esta opción, no sé si ustedes la tienen, pero yo lo que hago es literalmente. Como no están creadas en español, eh, no las usas. No las uso. Ah, borro. Okay, sí. Y me la va a quitar del artículo. Me y... Ah, bueno, en esta otra causa. La otra es la cinco. Okay, no le gusta. Sería que la quitaste, es que acabas de colocar. Cuando guardaste por última vez había algo. Sí, ahora está dando el error aquí. O sea, cuando te da error este, este, este tipo de cosas, que la referencia no está bien, o sea, el código de la referencia no está bien definido. O sea, lo que tienes es que... Eh, si estuviera utilizada una vez, tendrías que irte al, a la base, que es tu este artículo en inglés, y traértela de nuevo. Pero en este caso, como está utilizada otra vez en el artículo, vamos a borrarla entonces. Y voy a hacer lo mismo. Y te ahorita reutilizar. Mm. Ok, no, se sí tengo que traerla. Bueno, lo no sé cuando está todo. a ver si me lo puedo traer con este código p m -D. Va. Ok, okay está. Lo conseguí con el código PNID. Inserto de nuevo. Y la vuelvo a colocar por aquí. Por respuesta. Aquí. Se borró. Lo que hago es reutilizar. <risa> Vale, okay, ahora creo que sí, eh, bien lo fácil, sí. o sea, era solamente arreglar la referencia de alguna forma, o sea capaz traértela de nuevo del ciclo base, buscarla aquí y corregir así, es como que la, donde te da el error es obviamente la referencia que tiene el error. Y a veces son tonterías, a veces son cosas del código que no lo transfluye bien. Y, y aquí es chévere porque como todas estas referencias tienen esto, de todo esto, tú lo puedes copiar y pegar en tu código visual. Y visual, boom, te lo trae completamente como una referencia. Y también IMS, ISVN. Entonces ahí como que... De resto de artículo me parece que está chévere. De verdad, yo sí. creo que los tutoriales han hecho su función. Le voy a dar ahí la bienvenida, Cristi. En Wikipedia, en español. Ahí está, en tu, tu, tu, función, tu página de usuario. Recuerda la crearla. Esa es la otra cosa interesante. Ella mandó la página. O estamos hablando de la misma persona, sí. Y yo la pude ver. En español. Ah, puede ser que está escrito solo en inglés. Sí, aquí en español no sale absolutamente nada. Sí, entonces en la, en la versión en inglés. Colocar user Estaría bienvenidas. Viste, esto era es lo que yo vi. Bueno, está cristiano, o sea, no te han borrado nada. No, creo que estábamos viendo en, la, en el idioma que no era. Pero, disc, disculpa Oscar, ahora me confundo un poquito ¿Es decir que nosotros tenemos una wiki por idioma o es que ella tiene dos cuentas? Sí, sí, no, tú tienes una wiki por idioma Ok, yo tengo, yo, soy, yo tengo mi usuario aquí en español, esta es la página mía en español Me voy para acá lo digo aquí arriba y otra página, otra página. Ya, ya. Y obviamente aquí está todo en inglés y por eso son las, los templates que le mostré. Claro. Y aquí están los templates en internet. Yo oh. puedo tener una página en español, una página en inglés diferente. O tener la misma página. Mucha gente hace esa cosa. Pero tienes que mm, copiar y pegar, digámoslo así. No es que hay una manera de decir, mira, haz un espejo de la otra. Sí. Mm. Sí se puede hacer. Se puede hacer en una, en una página que se llama Meta. Tú puedes crear una página centralizada. Ok. En el proyecto de coordinación. Ah, de hecho, yo tengo aquí guardado lo del grant. Mira. Uh -huh. Ajá. Esa página es en Meta. Tú te allí tu usuario. Yo tengo también creado un usuario aquí. Y si yo me voy a la Wikipedia, no sé, en japonés. Bueno, japonés, no sé. Vamos a colocar la Wikipedia en árabe. Me debería salir esa página de usuario, porque yo no tengo un una usuario local. Probablemente uh -huh. me vaya a transcribir la, la página de Netflix y tal cual. Si no, okay. yo entiendo árabe, sé que ese es mi usuario. Sí, sí. Esto me sí. refería a excelente. Sí, eso lo puedes hacer también. Y bueno, ustedes también se han manejado en entonces no es tan complicado. Ok. Ok. Eh, bueno, estábamos aquí resolviendo dudas. Se convirtió en una sesión de resolución de dudas. No sé si alguna más tiene alguna duda que le pique, alguna cosa que haya visto en los chats que capaz este haya visto otro usuario y quiera, quiera resolverlo ahorita porque también eso es bueno. Okay. Sí. Bueno, había una, no tanto una duda, sino este, creo que ya que se lo preguntó, pero la, y me lo perdí si estaba yo buscando otra cosa. Eh, esas etiquetas para proteger el contenido, cómo eran exactamente la, las palabras allí. Es que estoy grabando ahora mismo, entonces si me voy al chat se va a quedar el chat. Bueno, tampoco es tan grave, pero... Eh... Eh, está en el llenador de edición. ¿Dónde fue que lo preguntaste, Cristian? Es que, sí, eh, lo voy a buscar yo. Quizás... Uh, eh... Ah, dice categorías. aquí. No, pero había otra sobre el asunto de que Carla, creo que se llama ella, también nos los aconsejó ayer sobre usar estas etiquetas como para... Ah, control de autoridades. Es, es, autoridad gracias, gracias. Sí. control de, de referencia. Eso, eso. Sí, sí, les explico que son las, que el control de autoridades. Eh, es una, una parte de, de aglutinador. Vamos a decir, de aglutinador. Carlos M. Deberíamos tener esto, obviamente, cosas que se, que se nos escapan y que para el próximo evento se, se haga, que es una chuleta con las plantillas que utilizamos y todas esas cosas. Uh -huh. Control de autoridades es una plantilla que sirve para agregar aquí automáticamente identificadores de, otra, de otras wikis, de wikidata, por ejemplo. O Entonces, sea, al artículo de aquí. Sí, por ejemplo, nosotros pegamos los links de, de estas plantillas y templates en inglés, que me costó también un poquito conseguirla. Y, pero que no, es no, sin entender qué eran exactamente, entonces por eso te preguntaba. Para que quedar aquí. Eso es, esto, esto es totalmente opcional, por cierto. No es algo que te, que va a ser tu artículo desmerecedor de, de algún premio, si existe premio, que no, no hay en Wikipedia. Mm -hmm. eh, pero... Ya va, que lo coloque donde no era. el cosas pues, se coloca por lo general al final, final del artículo. Ponemos un espacio allí. Y allí sí, inserto. Plantilla. Control de autoridad, Aquí está. Y la inserta. Y lo que te dice que este, este artículo solo existe. Bueno, este artículo existe en Wikidata. Este, este logito que viene aquí es Wikidata. Pero si por lo menos te metes en a decir al Simón Bolívar. Para el final. Eh, Simón Bolívar existe no solamente en multidatos, sino que existe en commons. Uh, what, eh, identificadores también tiene en diferentes bases de datos. Estos son bases de datos. Ok. Repositores digitales y todo eso. Este es el control de autoridad. Pero, digamos, al final, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que lo estás guardando en Wikidata también? ¿O estoy traduciendo mal esto? No, está, está diciendo que, tú quieres, que o sea, tú quieres colocar eso allí para que, para que se vea que este, este, proyecto existe, o este artículo existe en otros idiomas en otras bases de datos. Ok. Esto es, es una cosa, yo diría, funcional. Ok. No, no afecta en nada a tu artículo, pero sí es chévere que a veces verlo si quieres saber quién es la persona. Perfecto. Y, y en este caso, bueno, no te digo, te lo saco para, para Wikidata. Este, bueno, si nosotros damos valor allí, vamos a decir bueno, es que es control de autoridades. La plantilla es ese control de autoridades. Y, nada, na, te das para qué datos sale aquí, y te sale el Wikidata de, de dieta planetaria. ¿Cuántas wikis está de dieta planetaria? Y, bueno, hay mucha más información de. De, de hecho hay mucha información por desarrollar aquí, en este Wikidata, que es otro proyecto muy hermoso, pero también a veces es difícil de entender, pero ahí también hay mucho que hacer. Pero bueno, eso es. Ok, gracias. Pues si no, muchachos no tienen preguntas, podemos pasar a lo que tú querías mostrarnos originalmente y, y si las hay, pues volvemos después. Sí, sí. Bueno, este, yo tengo un artículo que guardaba hace rato, era mi alto, fue como un niño alto, es un ingeniero venezolano, premio de arquitectura de Venezuela, y creo que se entre otras cosas la fachada del parque cristal, eso es de Caracas, el polídero de Caracas, bien en Caracas, y, no, sí, sí. Eh, hay, la forma que ya conocen, de hacer artículos, que es, bueno, ver eh, lo que es la más sencilla y la que vamos a utilizar al final, es traducir con, utilizando esta herramienta. Y bueno, que vas traduciendo poco a poco. Esto obviamente es la que les recomiendo que utilicen y no, que no se vayan para allá. Yo lo que voy a hacer es eh, traducirlo como... traducía hasta hace cuatro o cinco años que llegó la traducción que era básicamente. Entrar en tu Wikipedia en inglés, tener tu base, que de hecho yo no solo tengo la base de, de este artículo en español, sino ya la tengo traducida en un Google Docs. Que... Uh -huh. eh, y bueno, irme para la Wikipedia en inglés. Lo primordial, eh, siempre que vayan a caer un artículo, es darle clic, porque es muy probable que, o sea, capaz con Jimmy Alc no pero sé que hay un James alto. Entonces, tienen ese problema de que, bueno, hay, hay nombres parecidos, hay cosas parecidas, miren, que otra persona, se llama totalmente distinta Entonces, a veces una persona está trabajando en el taller o en, una en el mismo traductor, eh, y está dando un artículo que ya existe, un entonces lo mejor es eh, darle una cura aquí, no existe Jimmy Alto, y yo lo que voy a hacer es que... Pero del de resto, resto del artículo, creo que también es lo mismo en inglés. Es muy raro que se, se enlace una fecha. Aquí se coloca 14 92. al ver que guardaba el archivo en Google Docs. Eh, bueno, si sí no me lo trajo, me estoy, estoy dando cuenta al de clic que no me trajo la referencia como tal. Es que tengo que iniciar un proceso nuevo que tuve la referencia a la búsqueda en inglés. Nada. Lo hago rápido como el... hago bastante rápido porque lo que hago es. Con el ISBN, en este caso es un libro. De... Del comedor. Hay una, una un voiceover allí. Este... Sí, sí. Intentando que no se me pierda la grabación y salen otras cosas. Ya Estefanía también me dijo. Sí. Mira, aquí sale... Esa es la forma más sencilla de citar. O sea, si tienes un ISBN, si tienes una, una base de datos, ahí mismo la consigues. Consiguiste ahí la, la cita sin copiarte toda la referencia desde cero. Mm. tendría que colocar todo esto. Solo el ISBN y lo consigues esta está más difícil, esta es, este... Pero ahí lo que hago es copiar el enlace. No está tan difícil, pensé aquí va a ser otra cosa. Con copiar el enlace ya tengo para solicitar mi, mi cosa. O lo que hago es generar un, desde url. Mi papá no me la trajo tan chévere. A ver, vamos a ver. de Ingeniería de Venezuela. Vamos Voy a hacer solamente la primera parte para tampoco extender mucho. Bueno, vamos a seguir haciendo enlaces internos. Haciendo enlaces. Un enlace. yo sé que esto es una cosa importante ya que les dije con los enlaces en rojo yo sé que capaz está la Academia Nacional de Ingeniería y Avis en inglés, no existe en Wikipedia en inglés pero a mí me me interesaría que, que alguien la quedara Entonces yo hago mi enlace allí me lanzo mi enlace allí en rojo y ahí lo que estoy dando como que la señalización a otros usuarios, que mira este enlace hace falta y es importante eso es un enlace en rojo. Ok. Y bueno, vamos a irnos a Word y Orno. Es como que la tercera sección. Luego yo voy a seguir editando. Espero que no me lo borren. En Wikipedia en inglés también son... No son tampoco tan talibanes como Wikipedia en español, pero sí borran artículos. En un borrador de artículos. A ver que no lo borren. Este... A subirlo con los honores que capaz puedan servir para justificar la, la creación de la, del artículo como enciclopédico, ¿no? Sí, eso es lo que estoy haciendo. Este, no conseguí esto, me, me, por eso me tomó tanto tiempo. Yo no conseguí, parece que aquí hubo, bueno, entre todas las bombas atómicas que sucedieron, yo creo que orden francisco Mirando no mirándome el registro de eso por ninguna hmm. Tuve que dejar eso. Sí. Qué extraño, pero esta es una, como la orden civil más grande que había, ¿no? ¿O estoy perdido yo? No, está perdido. No. Eh, sí, es la más grande. ¿verdad? En estos 20 años baja un poquito la orden. Por decirlo, por cerrar de más. ¿Por bien. qué? <risa> Porque ahora puedes tener una espada también. <risa> sí, no conseguí, okay. no conseguí ningún tipo de. Pero bueno, eh, colocándos allí. Tiene eh, sí, un artículo con, con headings para reference dentro de referencias, hay algo que insertar que muchas veces con la traducción también se vuelve engorroso con la traducción del programa de traducción que es añadir eh, la lista de referencias, reference list para el artículo Sí, sí está genial esto por lo general, por lo general te aparecen abajo pero, pero si el traductor te molestó el traductor te hizo una traducción mala tienes que añadirla más. bueno y bueno, ya la tienes y por último, bueno, por último, la edición vamos a colocar a arquitectos en una categoría. Entonces, categoría? No sé. Eh, con, con CH me parece. En vez de la Q. En vez de la Q, CH. Ah, Creo que no hay arquitectos. Mm, donde sí, sí. Explicando sí. como que el primer arquitecto de la sala. Vamos a ver. Vamos a hacer una. Una búsqueda de noticia de categoría. Ah, okay. Okay. ah, otra cosa importantísima De estas tem templates que no les explicamos Hay una template que se dice que el artículo está en desarrollo O in use Que aquí la traducción literal es, Estamos hablando eh, De cómo le llamabas a la otra de, Uy, por Dios Estoy perdiendo la memoria ya el de la... Lo que hicimos con lo de Wikidata. ¿Cómo le llamas en español? las eh, Son plantillas, y plantillas. Plantillas. Gracias. Eso. Es aquí. Entonces cuando tú le das in -use, uh, ese artículo es lo que te trae. Uh -huh. Excelente. ¿Cómo se llamaba? ¿De nuevo este, este template? In Use. Eh, hay otro que se llama... On the Construction. Ok. Yo puedo colocarlo si me va a tardar varios días, pero yo, o sea, esto lo termino en dos días, o sea, en el día de los días que caen en el editor. Ok. Entonces, si yo no lo terminara en, este, en estos días y digo, que pues, yo me va a tardar más tiempo, o tengo trabajo, o tengo vida personal. Okay. Pero yo coloco el okay Ok, excelente. Inserto allí. A PlayStyle. Ok, tengo que colocar mi nombre. Okay. entonces aquí te dice que okay aquí dice que no ha sido editado en varios días entonces como que está en construcción pero también puedes editar uh -huh. pero nada no me interesa colocar el uh -huh. en español es o sea son traducciones literales aquí creo que se la copiaron entonces en, en español sería en uso uh -huh. Y la otra en desarrollo. Sí, sí. Perfecto. Entonces allí, este, mi voz. Voy a colocar aquí y publico mi página. Esa es la forma con la que se hacía artículos, bueno, Todavía se puede hacer, y a veces es preferible cuando son artículos largos, de traducir directamente en la wiki. O sea, haces tu búsqueda, te das a editar y vas editando, colocando información, referencias, enlaces, estilos, categorías. Y si lo terminas de una sola zancada, excelente. Si eres como yo, y creo que hay muchas personas que no, no terminan la cosa la primera, bueno, puedes ir editando poco a poco, diciendo que oye, falta esto, falta aquello. Y... Y bueno, al final, por eso Wikipedia es una obra en construcción. Sigue yendo. Esto está muy bueno. Gracias, Oscar. Porque precisamente yo cogí una en la que estás haciendo lo que, lo que, estoy haciendo, lo que tú estás mostrando. Que ir de la española al inglés. Y el, la herramienta en español, eh, de traducción, perdón, no me está dejando. Me dice que está apartada para algunos usuarios, no sé qué cosa. Entonces me voy a tener que ir por la tradicional de dos maneras. ¿Por qué? Te lo puedo mostrar, sí Sí, bueno, cuando termines lo tuyo, disculpa Sí, si sí, yo ya... terminé eh... A ver, vamos a conseguirlo Yo mismo lo escribí en nuestro canal Porque estoy ahorita grabando lo que, lo que estamos ustedes poniendo en el Discord uh, Traducción English Sí, esta fui yo Entonces aquí Y le damos screen a esta. Entonces estoy mostrando la Wikipedia. ¿No? no. No. Creo que te está pasando lo mismo que a mí. Estoy, es que creo que estoy haciendo un, un incesto acá. Y no me deja porque yo estoy compartiendo la pantalla para que es un grave. Pero yo veo que dice, you are streaming. Sí, y si se ve algo. Queda... Se llama edo, edo, edorexia. Ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. Entonces, a ver. Ok, que parece como, el resumen es como un trastorno alimenticio en el que la gente come mucho. En, mis, en mi lenguaje super científico. Eh, si le doy acá a inglés abajo, se traducir, from translate from español. Esto lo puse yo. Y aquí pues estaba. Pero si ves aquí dice: on the English Wikipedia machine translation. Ah, no, es machine translation. Perdón, no había leído bien. It is si for all users? And this tool is limited to extend the confirmed editor. Entonces, entonces no, no, no. Regla, sí. Es una regla de la Wikipedia en inglés. Es bueno recordarla. No, no, pero ahora sí entiendo. Dime, Oscar, disculpa. Sí, es que la Wikipedia en inglés. Es diez veces más grande que en español y hubo un abuso exagerado de personas que traducían como Google Translate o peor. Y se lanzaban diez artículos al minuto y, y, mm. y la comunidad como se sintió, nada, total, contrar, contrariamente a, a permitir Lo que hicieron fue como que, bueno, desactivar esto hasta que el usuario se confirmó. Sí, si vas sí. si a traducir algo, tienes que hacerlo. Do, yo. No, que. Sí, pero... Sí, pero de hecho, ahora que lo, lo leo con calma, yo puedo seguir usando la, la, la herramienta, que era que pensé que no podía, pero la traducción la tengo que hacer yo, es lo que quiero decir. Pero igual puedo seguir usando este, este, digamos, uno al lado del otro, que obviamente hace la vida más fácil porque yo puedo ir escribiendo lo que dice el otro lado. Pero lo que... Pero lo que sí, sí, disculpa, no había leído bien, pero para que quede aquí grabado, lo que quiere decir esto es que hay una herramienta para que veas que traduce automáticamente, y bueno, obviamente habrá que dar unos toques humanos a la traducción, pero que hace la traducción automática de izquierda a derecha. En ese caso la en inglés está deshabilitada. Entonces ya, ya entendí. Entonces bueno, voy a, voy a seguir por acá y ver cómo me va. Pero seguro voy a usar esa, ese template, como dice en inglés, de In Use, para, para ahorrarme problemas. Pero no, perfecto, esa era la, esa era la duda, pero ahora que lo veo aquí. De todas maneras, si no, era usar el modo más tradicional, que era buscar la palabra, que de hecho me costó conseguirla, parece que no existe en inglés, y, y empezar a hacerlo a mano. Pero bueno, gracias, no, esa era esa. Entonces... Bueno, eh, yo creo que estamos listos. Este, Estefanía, Ariana, alguna duda, algún comentario? O solamente el ruido de que yo, como dice aquí, lo Pues yo tengo una duda eh, en cuanto a eh, trasladar títulos, creo que este se lo llama, porque yo, yo hice una traducción. Entonces, este, un, un usuario, creo que es. Eh, R.J. Galindo, ese, él me comentó que si podía cambiar, porque el título era Probióticos en niños, entonces que si lo podía cambiar a Probióticos infantiles por el tema de neutralidad Eso. Entonces él me dice que en el menú superior este, hay una opción de más, claro, pero de verdad no doy, no, no la ubico para, para poder hacer ese cambio de título. Ok, ya. O sea, lo que quieres es cambiar el título. Sí, pero una traducción. Ella, ella tradujo de inglés a español, sí Ariana. Y la, entonces el artículo en español tiene un título y ahora lo quiere cambiar a otro. Entonces técnicamente eso se llama una una. Ah, una, una el título, exacto, ¿no? entonces eso es por eso, eso se llama una, una, una, una mudanza, exacto, del artículo de un título a otro título. Ok, ¿Me dicen el nombre? Por lo... O lo... probióticos en niños y él me dice que si lo puedo cambiar a probióticos infantiles que suena mejor, que más apropiado Ajá, pero no eh, sé. ¿Cómo, me lo puedes repetir? probióticos en niños esa, esa acción creo que no la, no la vas a tener este, por, por el tema de que también eres no va a ah Y bueno, lo que se hace es. Ah, aquí, aquí sale la opción. La opción. Yo tengo hecho la opción de borrar esta página. Estoy administrador desde hace años. Trasladar y proteger. Eh, vamos a trasladarla. Entonces aquí probióticos sería en Infan, Probióticos Infantiles, ¿no? Yeah. Sí, eso. Ok, entonces el motivo es... Eh, vamos a colocar la solicitud del autor, porque tú es la autora. Vamos a dejar una redirección, porque el proyecto de niño no está mal. Lo que se hace es todo la... Y ahí está, el... está. en probióticos infantiles, está la redirección. Ah, sí, ya lo acabé de ver. El artículo está muy... O sea, me parece muy chévere. Yo creo que... No sé si todos los artículos que agarraron son así pepita que... Pero está quedando muy bien. No, gracias. gracias.